Amigos de Tech, hoy estamos nuevamente con la gente de Belkin, que muy amablemente se ofreció a contarnos qué viene en el futuro cercano. Y para eso tenemos a John. John, ¿cómo está? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Qué bueno, ¿no? Cuéntenos qué hace en Belkin. Bueno, yo soy el category manager de, de Belkin para, para toda la región y nada, soy el encargado de, de hacer la presentación de productos y ver mucho lo que está pasando en, en el piso de venta con nuestros productos. Buenísimo, y aquí en pantalla tenemos uno que pinta bien, cuéntenos de qué se trata. Bueno, eh, nada vamos a ver todos los productos que van a llegar para, para este 2021, en los, en los próximos meses vamos a tener algunas llegadas de, de nuevas tecnologías, de nuevos productos y algunos productos eh, Mejorados, como es el reciente caso de, de Screen Protector, realmente pues es un producto que ya venimos trabajando, eh, que todos conocen con la solución de, de TCP, es eh, la solución o la máquina con la que hacemos la instalación de, de los protectores de pantalla para iPhone. Algo especial en las últimas versiones o lo que lanzamos para iPhone 12 es que nuestro Screen Protector viene con una capa antimicrobial Sí, que pues para todo lo que estamos viviendo a nivel mundial de tema de pandemias y de virus, pues viene vienen muy bien tener uno, este desarrollo tecnológico dentro del mismo producto la tecnología que manejamos elimina las bacterias en un 99% eh, los, las 24 horas del día el, las, los 7 días de la semana ¿vale? eso viene nuevo, nuevo en las últimas versiones de, de Screen Protector para las versiones de, de iPhone 12 Vale. Eh, también tenemos un par de productos que van muy encaminados al tema de, de, de bioseguridad y estamos agregando al lineal un sanitizador, ¿sí? Básicamente es un producto que me desinfecta el, el dispositivo en 10 minutos. En 10 minutos lo elimina de todas las, las bacterias que, que tenga el dispositivo. La ciencia nos dice o nos indica que el teléfono móvil es uno de los productos que más bacterias acumula. ¿Sí? de alguna manera es el elemento que más contacto tiene con nuestras manos. y Nosotros salimos a la calle, tomamos el autobús, vamos al supermercado y tomamos el carrito de hacer mercado y pues eso pasa por, por las manos de muchas personas cuando recibimos dinero, recibimos monedas, pues todo eso va a parar al teléfono y el teléfono va a parar a nuestra cara. Entonces es un foco de, de bacterias muy, muy grande y pues con este sanitizador podemos hacer la limpieza o desinfección total del dispositivo. Y adicional a eso nos sirve como cargador inalámbrico. 10 eh, John, Chile, John lo lo hace déjeme hacerle una pregunta no. rápida. Eh, entonces, en esos 10 minutos yo tengo el teléfono ya limpio. O sea, llego a la casa, lo pongo, quedó limpio y lo puedo usar con confianza. Exactamente, queda desinfectado pues, por los rayos UV que, que él maneja al interno. O podemos hacer una, desinfec una desinfección parcial en tan solo 3 minutos. Pero es parcial. Si queremos total, serían 10 minutos. Perfecto. Y no solo el teléfono, realmente las llaves, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, todos los elementos que, que podamos meter en el, en el sanitizador, pues van a quedar totalmente desinfectados. Ok, buenísimo, buenísimo. Pero veo también que tienen una especie de wipes, ¿no? En la derecha. Eh, exactamente. Eso también va muy encaminado al tema de, de bioseguridad. Tenemos unas toallitas eh, húmedas. Sabemos que en el mercado hay un montón de muchas marcas de muchos precios, pero muchas de esas toallitas están diseñadas para limpiar superficies, limpiar madera, eh, no sé, porcelanato, vidrios, acrílicos. Los nuestros están diseñados para limpiar electrónicos. Tienen 70% de alcohol isopropílico. ¿Mm? Normalmente lo que las personas utilizan para desinfectar los dispositivos es alcohol, alcohol industrial. Y ese, y ese alcohol con el tiempo deteriora las pantallas de nuestros equipos, de nuestros computadores, de nuestras iPads, de nuestros smartphones. Estas están diseñadas 100% para limpiar electrónicos, lo que va a permitir que la vida útil de nuestros dispositivos pues, aumente mucho más. Tenemos dos presentaciones, va a venir una cajita de 50 unidades y una de, de 100 unidades en pañitos individuales. Entonces, esos dos productos los estamos lanzando eh, para, la, uh, para el tema de bioseguridad. ¿Vale? Sabemos que pues nosotros estamos muy enfocados al tema de cables, cargadores, screen protector, pero estamos sacando este bar de productos para el tema de, de limpieza. ¿Y esos llegan a Colombia y a toda Latinoamérica o por ahora solo están en Estados Unidos? Los vamos a tener para toda Latinoamérica. Los okay. vamos a, a hacer lo posible para tener todos los puntos de venta donde tenemos presencia, todas las cadenas donde tenemos presencia. Súper. Listo. Eso por el lado de como de Screen Protector, la tecnología, el tema de antimicrobios. En el tema de cargadores, sí tenemos cambios o venimos con productos bien, bien interesantes. Creo que esto ha, sido, esto ha sido parte de nuestra historia. Siempre hemos estado en la parte como en el pico más alto de la, de la pirámide. Hoy tenemos... Uh, cosas muy muy muy buenas porque va, tenemos muchas soluciones desde el cargador básico de 12 vatios y vamos a tener cargadores por encima de los 100 vatios donde pues vamos a tener ya soluciones para todos los usuarios o todas las personas que tengan un dispositivo móvil bien sea un, John, un smartphone me dio un una una duda. Tableta, o un laptop o sea que me dio una duda quién usa 100 vatios o sea o qué dispositivo usa 100 vatios o eso se, se ah bueno lo que pasa es que son 100 vatios no en una sola salida Ah, okay. Vamos a ver un tema multipuerto. Perfecto. ¿vale? A eso le vamos a sumar pues una nueva tecnología que viene, que es tecnología GAN, que ya vamos a ver de qué se, de qué se trata. ¿Listo? Entonces, eh, hay una gran oportunidad de mercado y sin duda pues eh, creo que el tema de los cargadores va a tener una, un realce en el comportamiento de, de ventas porque ya Apple anunció o sacó de su teléfono, de su empaque el cargador y, su, y los audífonos. Entonces, de alguna manera, los usuarios de que compren iPhone 12 van a necesitar un cargador para poderle sacar mayor provecho al proceso de carga. ¿Cierto? Y Samsung también. Samsung también. Eh, hizo sí, lo para allá iba. Y Samsung, con la última gama, también sacó de su presentación el cargador. Y ya por ahí leí un artículo hace un par de días donde ya Nokia también se va a sumar a esa línea de sacar los cargadores de su de su empaque, entonces de alguna manera esto va a ser tendencia al consumo de cargadores a nivel mundial y por otro lado está el tema de los cargadores multipuertos que cada vez van a tomar mayor relevancia en el mercado, porque de alguna manera ya no somos multidispositivo, ya no solo tenemos un smartphone ya tenemos smartwatch, tenemos auriculares inalámbricos tenemos baterías externas y tenemos una cantidad de accesorios que necesitan energía y creo que un cargador con una sola salida pues no va a ser tan relevante como aquellos que van a tener diversas salidas para más de una salida para poder cargar todo ese mundo de accesorios que, que nos rodea entonces eso va a tener mucha mucha importancia el tema de los cargadores con más de una salida USB bien sea USB A o USB C entonces, ¿qué vamos a tener? o ¿qué producto viene totalmente nuevo? un cargador de 25 vatios con salida USB C ¿sí? sabemos que en el mercado hay dos dos tecnologías de carga una que es Power Delivery y otra que es Quick Charging Power Delivery, que es el, el sistema de carga de Apple, Quick Charging, por donde se mueven Samsung y algunas marcas de, de, de Android. Pero las últimas versiones de Samsung vienen con Power Delivery. Entonces, como que rompieron ese, ese esquema y eh, sacamos un cargador de 25 vatios compatible con las últimas versiones de Samsung y con todo el lineal de Apple. ¿Sí? Apple bien. que lo va a cargar a 20 vatios y los de Samsung a 25. Y él va a regular la energía que necesita cada dispositivo que conectemos. ¿Eso quiere decir que estamos cerca de poder cargar un solo cargador? O sea, un solo marranito de carga en los viajes y no preocuparnos tanto de cuál es la marca del smartphone? Exactamente. Este es puntualmente eso, pero sí vamos a tener un producto más adelante donde ya vamos a poder tener esa especificación que acabas de mencionar. Bueno, no estamos muy cerca. Estamos a un par de semanas, a un par de meses. Fantástico, entonces. ¿Listo? Entonces, este es un producto que me sirve para, para jugar con esas dos marcas. Por otro lado, pues tenemos el cargador para los usuarios de, de Apple, el que carga 20 vatios. ¿sí? Veníamos cargando a 18 hasta iPhone 11, con iPhone 12 ya cargamos a, a 20, que este es un producto que, que nuestro lineal está transicionando, pasando de 18 a pasar a, a 20. Lo mismo el de 30, ahora ya es versión 32 vatios, con una salida en C de 20 y una, una salida con USB-A a 12 vatios. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá? Un cargador de 40 vatios con dos puertos USB-C. Cada salida de, de 20 vatios para los usuarios de, de iOS. ¿Listo? Entonces viene perfecto. Y vamos a tener tres versiones. Una donde viene en el empaque el solo cargador, otra versión que viene con un cable de CAC y otra versión que viene con un cable de USB-C a la Vamos a tener tres versiones en cargador de 40 vatios. ¿Qué más vamos a tener? Aquí ya ese mundo ideal que Felipe quiere, el de tener un solo cargador para cargar cualquier dispositivo, para cargar cualquier marca. ¿Vale? Y es un cargador de 80 vatios. ¿Vale? Con dos salidas USB-C. Y este hace parte de la tecnología GAN. No John, sé si de pronto... venga... Veo algo que, que me asalta. O sea, veo, veo un MacBook Pro ahí cargándose. Sí. O sea, lo logramos con, con, con el mismo cargador que, que le damos carga al iPhone. Vamos a lograr cargar el, el MacBook Pro y sin dañar ninguno de los dos dispositivos, ¿cierto? Exactamente. Eso hace, eso hace GAN, realmente, este es un nuevo desarrollo tecnológico, no es una tecnología propia ni de Apple, no es propia de Samsung, no es propia de Belkin, es una tecnología universal, pero sí somos pioneros en tener esta tecnología. GAN lo que hace la diferencia es el material con el que está fabricado. Los cargadores que nosotros veníamos manejando, lo que, los que estamos acostumbrados a ver, son de... El componente principal es el silicio. Esta nueva tecnología, el, el elemento principal, o el material principal, es el nitrulo de galio. ¿Sí? ¿Qué tiene este material? Que opone menor resistencia a la transferencia eléctrica ¿sí? y adicional a eso resiste temperaturas más altas. Entonces va a tener un cargador de alta capacidad de, de carga y no se va a calentar. No se recalienta cuando está haciendo el proceso de carga. Y adicional a eso es compatible con todos los dispositivos que yo conecte. Puedo conectar un iPhone, puedo conectar un Samsung, puedo conectar un, no sé, un Huawei, un Xiaomi, un Nokia, un Motorola en el tema de de, de, de smartphone, Pero por la capacidad que tiene, que por una salida tiene 60 vatios, puedo cargar una laptop independiente de la marca, puede ser un MacBook, puede ser un Asus, puede ser un Toshiba, bueno creo que Toshiba ya no hay laptops, <ríe> eh, un Acer ¿m? que esté dentro de esa capacidad de carga. ¿Qué hace el cargador? Él regula la cantidad de energía que necesita cada dispositivo sin afectar el desempeño de las baterías de los equipos. Entonces, como lo ves ahí en la imagen, tenemos una MacBook Pro, pero también tenemos una laptop de otra marca. Puedo cargar un iPhone y también puedo cargar un smartphone Android sin ningún problema. Buenísimo. El mundo Entonces, ideal. Ese mundo ideal está próximo a llegar. Acá, que vamos a tener? Un cargador por encima de los 100 vatios, ¿sí? pero no necesariamente con una única salida. Entonces, aquí tenemos ya un cargador de 107 vatios eh, ya multi multipuerto va a venir o, o la composición es dos puertos USB-C dos puertos USB-A los USB-A van a seguir funcionando a 12 vatios los puertos USB-C si vienen ya distribuidos tiene un puerto C con salida de 65 y uno con salida de 30 vatios si los utilizo simultáneamente en caso de que no un solo puerto USB-C tiene la capacidad de emitir hasta 100 vatios o sea, ahí puedo cargar un MacBook Pro de los que son eh, comedores de energía de 16 pulgadas. Sin problema. Ok. Pero entonces lo que les mencioné hace un rato, ya es multipuerto, ya puedo cargar todos mis dispositivos simultáneamente. Pero veo en la parte de arriba, superior derecha, que tiene una salida extraña. ¿Yo le puedo cambiar la, la clavija o para qué es ese huequito? Exacto. ¿Por qué es? Porque como supera la capacidad de carga de 100 vatios, ya la entrada de energía tiende a cambiar un poco. Es muy similar, la recepción de corriente es muy similar a la entrada que tienen los televisores en la parte posterior. Es que no recuerdo el nombre técnico del conector. Ese que parece como que tiene dos, dos circulitos, que es un ochito. Es como un ocho. ¿Sí? Ese es el, la entrada de corriente por el alto voltaje que maneja el cargador. Okay. Ok. ¿O sea que esto tiene cable o, o, o cómo termina? Es la gran pregunta. Mire ¿Cómo con la terminación? mire con cable sí. para conectar a la pared. Ah, bueno, perfecto. Y el cable es de dos metros. Importante, importante porque hay unos vale. que son muy cortos, entonces le toca a uno estar agachado ahí. No, el cable aquí, el cable es de dos metros. Fantástico. Entonces, esto viene en el tema de, de cargadores. ¿Qué vamos a tener por acá? Eh, otro cargador, así, hace parte de la familia de la familia GAN entonces es un cargador que yo lo conecto pues a la toma corriente y por el tamaño pues me ocupa o me va a tapar las dos salidas de energía que tengo en la pared sí, pero las voy a poder las dejo habilitadas para conectar cualquier dispositivo y adicional a eso tengo dos puertos eh, USB-C, uno de 50 vatios y uno de, de 18 igual por ser GAN recordemos que podemos cargar cualquier dispositivo independientemente de la marca John sáqueme de una duda Nuevamente en la parte superior derecha, veo que tiene como una especie de pin que parece como el, el polvo a tierra. Eso es, ¿tiene alguna función técnica o es solamente para que se tenga en el otro, en el otro plug? Exactamente, es más para sostenerlo, para que, no, para que toda la fuerza del peso no quede en una sola toma. En la toma que realmente tiene energía, la otra es más para, para ayudarlo a sostener. Ah bueno, pero no, no cumple ninguna función técnica. Listo, es, es para que lo, lo pongan en la dirección que es y el usuario no abuse, me imagino, de la toma poniéndole tanto peso. Exacto, no, y de alguna manera pues no hay forma de ponerlo diferente. O sea, tiene una, sola, revés, sí. una, caja de una sola forma. <ríe> Perfecto. Eso. Entonces, Felipe, eso es lo que tenemos en cargadores de, de pared, en cargadores rápidos, fast charging con tecnología GAN. Eso lo es que, lo, que, lo que tenemos. En cargadores de auto, pues, bueno, aquí estamos haciendo básicamente la transición. Ya estamos incluyendo carga rápida en, en los autos. De repente, pues salimos de la casa con el afán del día a día. No salimos con carga suficiente para, para el día y pues tener carga rápida en el auto con los trancones de nuestra hermosa Latinoamérica, pues creo que es, es, un, es muy, muy importante. Puedo llegar con más del 50% de la carga a cualquier destino. Entonces, tenemos cargadores de 20 vatios con una única salida en USB-C. Tenemos uno de 32 con dos salidas, 18 en C, 12 en A. Eh, tenemos el mismo producto, pero ya con cable de DCA de de CA line ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, bien. O sea, estoy un poco impresionado todavía. No he superado lo de los cargadores de pared. Estoy eh, digiriéndolo. <risa> <risa> Listo. Entonces, ahora venimos aquí con, con wireless. Aquí... Aquí ya tuvimos, es, es una de las categorías que tiene cambios más representativos. Hasta el año pasado veníamos hablando de wireless charging. Acá ya hablamos únicamente de wireless y aquí ya se desprenden eh, unas subcategorías porque ya estamos hablando de cargadores con tecnología Qi, ¿sí? de 5W, 7.5, 10, hasta 15 vatios con Qi. Pero ya tenemos también la llegada de MagSafe por el lanzamiento de de iPhone 12, que es carga magnética 15 vatios, y a eso le estamos sumando accesorios magnéticos. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay una subcategoría. Ya hay tres subcategorías dentro de wireless Buenísimo. Esto seguramente ayuda para que la gente le crea más a, a la carga inalámbrica, ¿no? Porque es que antes el problema era que uno lo dejaba eh, en la noche, y al otro día se levantaba y yo, sorpresa, se movió un poquito y no cargó. Así es. Entonces, nada, aquí ya nada, esto nos va nos amplía también el, la opción de, de, acce, de empezar a accesorizar nuestros dispositivos y teniendo en cuenta que es muy práctico, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora como el, el tema del home office, pues ha aumentado en el último año, pues por obvias razones, por el tema pandemia, ya tener un cable, pues no es tan práctico, ¿no? Porque uno está sentado en el escritorio y este conecte y desconecte, conecte y desconecte. Nada, ya las bases, uno lo pone sobre la base y listo, ya tiene carga constante. Sin acordarse. Entonces, de alguna manera, eh, pues esto ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces Vamos a ver, ¿qué venimos? Venimos con la versión de cargador inalámbrico tipo pad de 15 vatios. Nosotros veníamos manejando cargadores de 7.5 y de 10 vatios, que era como la capacidad máxima de carga en los dispositivos con tecnología CHI, pero ya hay algunas versiones o algunos smartphones que cargan por encima de los 10 vatios. ¿Sí? Entonces venimos con la versión de 15 para, para, esos, para esos dispositivos específicamente. ¿Vale? La versión tipo pad. Venimos con un cargador de auto también inalámbrico a, a 15 vatios. Venimos con la versión Dual Pad. Ya, este producto ya me permite cargar dos dispositivos. Pueden ser dos smartphones o un smartphone y, y en su efecto los auriculares otro true donde donde el estuche ya se carga de forma inalámbrica. Los podemos cargar sobre la, sobre la base. Si ven eh, o si notan acá en la imagen, pues este tiene un aro un arito redondo, esto es un antideslizante realmente, pero además de ser antideslizante también es la guía o lo que me indica en la forma en que yo debo alinear el dispositivo para que el proceso de inducción de carga sea efectivo. ¿Sí? Lo que tienen estos cargadores es que si yo no lo pongo bien alineado, pues el proceso de inducción de carga no va a ser eficiente y no voy a poder cargar ese dispositivo, que es lo que puede llegar a pasar cuando yo pongo a cargar mi teléfono en la noche. Entonces yo lo pongo a cargar, pero si no lo dejo bien alineado, no va a cargar Así de 12 horas el teléfono sobre, la, sobre, la, sobre el pad. John, revisando lo que hablamos en un principio, cuando, cuando entramos en el campo de la carga inalámbrica, yo veo muchos dispositivos de Apple porque obviamente ustedes son muy cercanos a ellos, pero ¿qué pasa cuando pongo, por ejemplo, un accesorio de Samsung como los audífonos, los bots? ¿También los va a cargar o, o no? Si hacen, si, si, están, si hacen parte de la tecnología Qi, sí los va a cargar. Ah, ok, perfecto. Si son Qi, sí. No habría problema, porque es una tecnología universal al final, que manejan la mayoría de las marcas. Buenísimo. Eso. Por aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un stand. Entonces aquí pues ya puedo poner a cargar mi teléfono de forma vertical o de forma eh, horizontal, también a, a 15 vatios. Y o vamos sea, a tener... Invita, el anterior invita que uno también consuma. no puedo Si me estoy quedando sin carga, puedo poner la película en Netflix y cargar mientras veo. Sí, bueno, aquí me voy a confesar aquí delante de todos. Cuando hay eh, fecha, champi eh, fecha Champions, 3 de la tarde. Ahí yo está. Yo a hablar con el <ríe> computador y lo veo. <ríe> Mientras okay. trabajo. Pero sí, sí realmente eh, es uno de los objetivos. <ríe> ok. Aquí tengo un, vamos a tener un Special Edition. Aquí también es un Dual Pad. Pero en este, a diferencia del anterior, yo acá ya puedo poner el dispositivo... En cualquier, de cualquier forma sobre la superficie ¿Sí? lo puedo poner vertical, horizontal diagonal y va a ser un, un, un proceso de inducción de carga efectivo porque este pad tiene bobinas emisoras de energía por todo el espacio al interno, esto tiene bobinas emisoras por todo lado la anterior no, la anterior tiene únicamente una al lado derecho y una al lado izquierdo entonces acá yo puedo poner el dispositivo en cualquier parte, en cualquier dirección y vamos a cargar el dispositivo Buenísimo, pero solo dos dispositivos, ¿no? Porque hay sí. gente que seguramente intentará acomodar más de dos. Sí, no, únicamente dos. Yo puedo poner tres, Buenísimo. pero el, el, el, el accesorio únicamente va a emitir corriente a dos dispositivos nada más. Listo, entonces independiente de que haya espacio, no pongan más de dos. Exacto, sí. Lo puede poner, pero no va a cargar. Listo. Listo. Eso es lo que tenemos en, en tecnología chip. Ahora en MagSafe, pues estamos agregando tres productos. Realmente nosotros veníamos manejando, o ya tenemos eh, tres accesorios que fueron los que fueron, eh, o los que se vieron en el lanzamiento de iPhone 12, en el keynote. En el lanzamiento vimos dos: el Carbon Mount, es decir, el accesorio que va a la rejilla del aire acondicionado del carro, magnético, que no tiene corriente. El 3 en 1, que era ese accesorio que puedo cargar el iPhone, el Apple Watch y los AirPods desde segunda generación, todo inalámbrico. Y el 2 en 1. El 2 en 1 me permite cargar iPhone y Airpods. Esos uh -huh. productos fueron lanzados el año pasado. Aquí estamos agregando eh, tres productos más a la línea de Maxi. Y una de ellas es un cable, un cable de carga, que es un pad realmente, un pad magnético. Es un cable de dos metros trenzado en nylon, es decir, reforzado. Y adicional a eso, pues en la parte posterior viene con un clip que me permite poder cargar mi teléfono en un ángulo de 45 grados para poder ver eh, fecha Champions. Ya listo, listo para eso. Sí, ya viene para eso, no necesito un stand, no necesito nada más, y únicamente el cable, y el cable me va a permitir hacer eso. Buenísimo, eh, no. veo que sí. tiene como un palito para que quede en la inclinación perfecta. Eh, sí, sí, exactamente. Y ahora este producto, eh, pues, hace parte del MFI o de la, de, de la certificación que nos da, que nos da Apple. ¿Vale? Entonces viene con el Med for Max, Entonces, 100% avalado por, por Apple. ¿Qué más vamos a tener por acá? Vamos a tener el Carbon Mode, eh, pero ya con activo. Ya puedo hacer un proceso de carga. La versión que le salió el año, el, año, el año pasado en el lanzamiento era pasivo, es decir, lo único que yo tenía que hacer era poner mi teléfono de forma magnética, pero no tenía carga. ¿Sí? Bueno, que uno de los puntos que dio va por el lanzamiento es que logremos manipular el teléfono con una sola mano. ¿Qué pasaba antes con este tipo de accesorios? Que de alguna manera tenía, tenía que utilizar las dos manos, uno para abrir los, como las pincitas del accesorio para poder tener el teléfono y, y que sujetara el teléfono en la rejilla. Aquí ya no, aquí únicamente ya pongo mi teléfono sobre el magnético. Y listo. Y esta versión ya viene con carga, va a cargar a 15 vatios. Buenísimo, o sea, no solo lo tengo ahí anclado, sino lo, lo estoy cargando mientras lo uso. Así es. Y por último, eh, pues tenemos un stand portable. Entonces acá tengo un stand magnético que carga a 15 vatios pero este stand, donde yo pongo mi teléfono, lo puedo retirar de la base o del dock y me queda convertido en una batería externa con capacidad de almacenamiento de 10.000 mAh, también magnética, Maxe, y el proceso de carga o la velocidad de carga está a 15 vatios Oiga, está, está ganadora, está muy ganadora porque la puedo tener siempre como una base de carga y si me voy de afán y estoy un poco bajito, me lo llevo y lo cargo ahí. Ahora, y, me conozco a los lectores. La siguiente pregunta es, ¿puedo cargar algo más allá del iPhone? Por ejemplo, eh, los AirPods o el reloj. Eh, no, está 100% MagSafe. Ok, perfecto. 100% MagSafe. No es... Sí, eh, no, pero no está es muy chévere. chévere. No es chi, Recordemos que iPhone 12 tiene tres módulos de carga, ¿no? Uh -huh. El alámbrico a 20, el chi a 7.5 y y Safe a 15 que es el papá de los juguetes para precisamente cuando uno necesita cargar rápido y no eh, tiene tiempo ahora lo que me parece interesante es que esta por ejemplo se la puede llevar uno en el carro y uno la puede poner incluso ahí en la, en la, en la silla del copiloto y como si son magnéticas pues no se va a desprender ¿Mm? a diferencia como pasa con las baterías que cargan chi de alguna manera si yo la pongo pues nada se van, a, se van a soltar y no voy a tener un proceso de carga tienen que estar muy quietas para que el proceso se dé acá no porque es magnético Está muy chévere, muy chévere. Realmente, hasta ahora, este pinta como uno de los favoritos. Desde el, principio, desde el, desde el primero. Total, total. Listo. Entonces, esos son los tres productos que entran a, a Maxi. Por otro lado, pues tenemos ya los accesorios magnéticos, que en esta categoría se sigue utilizando el módulo magnético de, de iPhone 12, pero el proceso de carga no es igual. No vamos a cargar a 15 vatios. ¿Vale? En algunos tenemos carga a 10 y en algunos tenemos carga a 7.5. Pero de entrada, pues vamos a tener una versión ya carbon mode donde utilizamos únicamente el módulo magnético. Acá no hay carga. De alguna manera no se puede sea, Acá, acá solo a... es soporte. Solo es un poquitico ahí. Listo. Exacto. Lo pongo y lo, lo pongo magnético y ya listo no hay, no hay nada de carga y vamos a tener la versión activa pero esta versión pues ya tiene carga pero a diferencia de MagSafe eh, no carga 15 vatios sino que va a cargar a 7.5 vatios pero seguimos teniendo módulo magnético y no Mucha hace bien. parte de la certificación de Apple estos, estos productos que vamos a ver en los próximos minutos no tienen certificación Apple no hacen Uy, parte venga. Sáqueme de una duda porque yo me pongo a, en los zapatos de, de un lector tradicional y es, oiga, bueno, ¿qué gano más con la certificación de Apple más allá de saber que, que pues, es, es algo de, de mucho caché? Realmente pues hay una diferencia de, de carga, ¿no? Porque MagSafe certificado Apple va a cargar a 15 vatios. Eh, con este producto vamos a cargar Chi, que Chi es universal, a 7.5. Uh -huh. Ok, sí. pero eso no quiere decir que se me vaya a dañar ni que esté, eh, por así decirlo, metiéndome con, con el sistema de carga haciendo algo que no debo hacer, ¿no? Exacto, no, no, no, no, al teléfono no le va a pasar nada, sino que la velocidad de carga pues ya no va a ser tan, ya no va a tener más carga en menos tiempo. De pronto mi teléfono se va a demorar en cargar un poco más, pero no voy a poner en riesgo la vida de, o la batería de mi dispositivo en ningún momento. yo perfecto, con, para que lo recuerden. Sí, porque va a cargar con Qi y pues Qi es tecnología, así es universal. Y este también me va a cargar cualquier otro dispositivo fuera de los de Apple que sea compatible con chino ¿no? Si tiene el módulo magnético sí le va a funcionar, si no, no. Ah, ok. Este, Listo. Este... Importante, ¿no? Porque es que te, tenemos lectores que son muy creativos. Exacto. Entonces muy seguramente de, o por ahora eh, la única marca que, que tiene módulo magnético es Apple. Listo, perfecto. Listo. ¿Qué vamos a tener? Un cable, también cable de carga con, con pad igual el mismo escenario no vamos a cargar a 15 vatios sino que vamos a cargar a 7.5 vatios es un cable de 2 metros este no viene trenzado como si lo viene Maxi, este es en PVC o en TPU, ¿Mm? cable de 2 metros viene con conexión USB-C y vamos a tener dos versiones, una donde viene el solo cable y otro donde ya venimos con el cable y el cargador, y el cargador es un cargador de 20 vatios con una única salida en USB-C yo me acabo de dar cuenta que hay otro caso de uso, ¿no? O sea, recuerde que solo los, los usuarios del 12 tienen MagSafe. Los sí. del 11 para abajo que tienen carga inalámbrica podrían ser básicamente el comprador potencial de este tipo de accesorios, ¿no? Eh, sí, pero sin el módulo magnético, pues eh, eh, al final les sale mejor tener el cable alámbrico. Oh, el cable normal. Bueno. No Porque si no okay. hay módulo magnético, pues no... No hace mucho no, sentido. No va a pegar. ¿no? No, no, no queda sujetado, sino que nos va a pasar lo que antes sucedía, y era que se movía. Entonces Perfecto. no cargaba. Entonces al final tiene mejor sentido utilizarlo para, para iPhone 12. Perfecto. Listo. Vamos a tener aquí la versión stand eh, magnética. Entonces aquí ya puedo poner a cargar mi teléfono de forma vertical o de forma horizontal. Igual va a cargar a, a 7.5 vatios. ¿Vale? Vamos a tener dos versiones, una con cargador y otra sin cargador. ¿Vale? Recordemos que el otro extremo es una conexión USB-C. Por aquí ya entramos al mundo de, de baterías magnéticas. Entonces aquí ya vamos a tener una batería con capacidad de almacenamiento de 2.500 miliamperios, Realmente algo bajito y va a cargar a 5 vatios en tecnología Listo, entonces por acá tenemos una batería externa, eh, igual 2.500 miliamperios de, de almacenamiento de carga, 5 vatios de carga en tecnología Qi, pero esta, a diferencia del anterior, pues este tiene un, un clip en la parte posterior, eh, el cual me permite cargar mi teléfono en un ángulo de 45 grados. Igual, para las fechas Champion, ahí está el producto ideal. Está listo. Y por acá tenemos otra batería, ya mucho más robusta, capacidad de almacenamiento hasta de 10.000 miliamperios. Y ya vamos a cargar a 10 vatios con tecnología chip. Recordemos que todos estos accesorios son magnéticos. ¿Listo? Por acá tenemos ya una banda, Modular Fitness, para las personas que, que, que salen en su bicicleta o, o las que hacen spin de alguna manera para ver la rutina. Si no tienen donde poner el teléfono, pues pueden poner esta banda y poder tener el teléfono de forma magnética para poder ver esas, esas rutinas. Pero es 100% eh, fitness, las personas que van al gimnasio y las personas que, que... Es un elemento 100% pasivo, no genera carga. Ok, John, ¿veo en la parte superior derecha que es magnética por los dos lados? Eh, oh. No, el solo, el solo es magnético acá. Ok, porque ahí la, la, la muestran como si estuviera también pegada magnéticamente al paral. Pero sí, no sé, perdón, dice Magnet. Ah, es magnética por los, por los lados. Ah, bueno, perdón. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aquí ya tenemos un, un trípode magnético. Eh, ya el, el foco de este producto es... Eh, las personas de, de redes sociales, las personas que hacen mucho YouTube, TikTok, Instagram, los que hacen live en, en sus redes sociales. Eh, algo que tiene este, este trípode es que tiene la, la capacidad de girar en un ángulo de 360 grados para cuando se activa el Face Tracking. ¿Sí? Cuando estoy haciendo un video, un proceso de grabación, pues el teléfono me puede seguir o tiene la bondad de seguirme durante el proceso de grabación. Entonces el, el trípode también hace o le ayuda sobre esa característica y gira en un ángulo de 360 grados. Entonces, algo que oh, tiene ese producto es que no, no depende de una toma corriente, porque funciona con baterías AA, lo que me permite poder llevarlo a cualquier lado, a cualquier lugar. Está muy ganador, para, para el periodo actual está, mejor dicho, que ni mandado a hacer. Sí, de hecho, pues ahí pues, todo el mundo es muy activo en sus redes sociales y la gente es joven, todo el mundo, todos quieren brillar en YouTube y TikTok e Instagram. Y, entonces viene muy, muy bien este producto para todas esas, para todas esas personas que, que se mueven muy bien en sus redes sociales. Y sumado a este, pues ah, tenemos un, o veníamos con un proyecto de un trípode con un aro de luz, pero este proyecto tuvo un, un frenón hace poco y y creo que va a tardar un par de meses más en, en salir es un tipo de una bueno, pero, los... pero sale, sale más adelante eh, pero pues eh, no, está en Green Machine que es un proceso interno de desarrollo nuestros pro productos pasan por diferentes etapas o es la parte de diseño la parte donde se hacen los mockups del producto se elaboran digamos eh, modelos en madera y en impresoras 3D del producto eh, luego viene una parte experimental donde se empieza a, a tomar cada producto y ver qué usabilidad le puede dar el usuario, qué tanto, digamos, necesita el producto, fortalecerse en ciertos materiales porque de pronto es un producto que está muy en contacto con diferentes superficies. Pasa por diferentes pruebas, luego pasa por las finales, que ya son como probar el producto a nivel del mercado, la aceptación del, del, del cliente del producto. Esto es para que, digamos también, Felipe tenga y los usuarios, eh, tus lectores también, sepan que los productos Belkin eh, se desarrolla eh, tecnología siempre y es desarrolla, eh, desarrollada internamente. Eh, y una vez que pasan todas esas pruebas, pues digamos de aceptación de la parte de los usuarios que no presenten en la parte de experiencia del usuario problemas, ya tenemos un producto madurado y que ya está listo para salir al mercado. Eso pasa con absolutamente todos nuestros productos. En este caso eh, está en proceso de green matching, como que está todavía muy verde y todavía falta que pase alguna de estas etapas que te acabo de mencionar. Muchas veces tenemos un producto muy maduro, pues ya casi listo para, para lanzar al mercado, lo lanzamos y tiene problemas de retroalimentación, pues digamos que los usuarios dicen, no, este producto no funciona, vemos este problema y ese producto ese producto se mata. Entonces, este está todavía en proceso, eh, si llegase a salir, pues bueno, en junio ya podríamos hacerlo pero no estamos completamente seguros si va a salir o no va a salir, porque okay. falta que, todas estas etapas. Está muy experimental todavía. Exacto. Listo, entonces este es nuestro escenario de, de accesorios magnéticos. ¿Vale? Que, como pues mencionamos al inicio, no hace parte de Maxi pero sí funcionan muy bien con el módulo magnético de, de Apple. Y tenemos por ahí también pendiente que están en ese mismo proceso que, que menciona Rafa, estos dos productos. Eh, uno son unos, unos pequeños bolsos, unos magnetos que puedo poner en cualquier lugar, en una pared, en el escritorio. Eh, y pues me sirven para tener mi teléfono de forma magnética. Sí, ejemplo, si o sea, estamos en la cocina, alguna receta en YouTube y no tengo donde poner mi teléfono, entonces puedo poner un, un bol de estos en, no sé, en el mueble de la cocina, en la nevera, en la pared y simplemente pues, pongo mi, mi teléfono. Y el otro pues es un trípode, un, un stand que me da altura, básicamente el teléfono de forma magnética. Súper interesantes. Eh, creo que hay para todos los nichos, ese de fitness y demás, eh, es para enloquecerse para todos los que hacen eh, spinning, creo que les va a encantar. Sí, está, está, está muy bueno. ¿Vale? Bueno, pues esta es la, la presentación del, del producto con el que vamos a salir, vamos a decir que somos compatibles con Maxi, más no, que tenemos la certificación de Apple en estos accesorios magnéticos. Listo. En el tema de cables, vamos a agregar dos productos más pues, a la categoría que, que manejamos. Eh, y uno es un Smart LED. ¿Vale? Entonces, este cable pues, viene con un LED en el conector que cuando yo lo conecto, él me indica cuando estoy haciendo el proceso de carga del dispositivo de Apple. Bien sea un iPhone o bien sea un iPad. ¿Vale? Y se pone en color verde cuando ya tengo 100% de la batería. De alguna manera, cuando yo conecto un cable a mi teléfono, no tengo forma de saber si el teléfono está cargando o no. La única forma de hacer, saberlo es activando la pantalla ¿sí? y ver el rayito. De resto, no hay otra forma. Entonces, sin necesidad de coger el teléfono, pues yo puedo ver si está cargando o no. ¿Vale? Funciona como funciona el MagSafe de las MacBook. ¿Sí? Que cuando está cargando, pues se pone en color verde cuando ya está al 100% se pone en color, perdón, cuando está cargando se pone en color rojito, naranja, y cuando ya está al 100% carga, se pone en color, en color verde. Lo vamos a tener en las dos versiones, en un cable de USB-A aligning y de C aligning. Y es un cable trenzado de 1.2 metros en color negro. Y por otro lado, ya tenemos un 2 en 1, ¿sí? este cable en el otro extremo es una conexión USB-C, y aquí tenemos una, un, un conector Lightning. Si yo primo este botón y lo muevo hacia el lado derecho por el otro extremo, me sale una conexión USB-C. Sí, de alguna manera los usuarios de Apple hoy nos movemos entre esos dos conectores, entre Lightning y USB-C. Entonces aquí ya tengo una sola solución. Buenísimo. Ahí puedo cargar el iPad Pro, por sí. ejemplo, y el iPhone sin problema e Incluso puedo cargar hasta la MacBook porque él tiene una capacidad de transferencia de carga hasta de 60 vatios. Súper útil para los viajes. Exactamente. Entonces viene muy bien porque con una sola solución puedo cargar todo mi ecosistema. Total. Eso. Y es un producto único. Este producto se le presentó a, a Apple y hay muchas probabilidades de que lo tengamos en los Apple Store. O sea, que agreguen este producto lineal en, en sus tiendas. ¿Qué tan largo es? Dos metros. Ah, bien, bien. Está dos metros. Está perfecto. Listo. En conectividad, bueno, estamos agregando ya eh, algunos adaptadores a los que ya veníamos manejando. Vamos a incluir adaptadores, en este caso un 4 en 1, un adaptador USB-C que me habilita un puerto HMI, dos puertos USB-A y un puerto USB-C para transferencia de, de energía hasta de 100 vatios. 100% compatible con todas las laptops que tengan conexiones USB-C. Acá tenemos un 6 en 1, ya es, este adaptador me habilita un puerto HMI, dos puertos USB-A 3.0, lector de CDs, el puerto Ethernet que, que en el último año tomado mucha importancia en el, en el mercado y un puerto USB-C de transferencia de, de energía hasta en 100 vatios. Por acá vamos a tener un Thunderbolt, un cable de 80 centímetros, capacidad de transferencia de datos de 40 gigabytes y 100 vatios en, el, en la transferencia de, de energía. Por acá uno de los, que más, de los que más nos gusta es un 11 en 1. Ya aquí tenemos todas las conexiones para tener un, un po poder trabajar en casa o tener clases virtuales. Tenemos conexión 3.5 de audio, puerto VGA, lector de memoria CCD, puerto de internet RJ45, dos puertos USB a 3.0, un puerto USB a 2.0, puerto DisplayPort, HMI y USB-C para transferencia de, de energía. Y adicional a eso me sirve como stand para poner en la parte inferior de, de mi laptop y pues poder tener toda mi área de trabajo ordenada y que los conectores simplemente pues salgan por la parte de atrás de, de la pantalla de mi laptop. Está buenísimo. Este es realmente como usted dijo para para trabajar o estudiar en casa está genial. Está perfecto. Tengo todas las soluciones en un solo producto. Por acá pues tenemos otro, otro adaptador. Ya él tiene un puerto 3.5, un puerto de Ethernet, dos puertos HMI, tres puertos USB-A y un puerto USB-C para transferencia de energía hasta de, de 85 de 85 vatios, es un poco más pequeño pero también tengo muy buenas soluciones. Y acá ya tenemos un producto mucho más robusto, más enfocado al canal corporativo porque ya tiene múltiples conexiones, entonces tiene dos puertos HMI, dos puertos DisplayPort, dos puertos USB-C, tiene triple DisplayPort, tiene cinco puertos USB 3.0, tiene puerto de Ethernet, puerto de audio, transferencia de energía hasta 85 vatios y, y pues 100% compatible con la plataforma de, de, de, de, de, de, de las laptops de, de Google. Entonces va más hacia el al segmento educativo, que es el foco que tienen estas, estas máquinas. O sea, esto es para Perpeting conectar cuatro, cuatro displays a un solo computador. Sí, y, y, bueno, de momento pues las, las, las, uh, las máquinas de Google o las laptops de Google no, son, no tienen mucha presencia en el mercado colombiano, pero sí hay muchos países de Latinoamérica donde ya tienen muy buena presencia. Ok. Listo. Eso por el lado de, de adaptadores y en el lado de audio, pues es una categoría nueva para nosotros. Venimos trabajando ya con estos productos. Estos son los productos que tenemos hoy en el mercado. Unos uh, auriculares inalámbricos, son nuestros wireless auriculares alámbricos conexión, con conexión Lightning y con conexión USB-C. Eh, un cargador tipo stand, cargador inalámbrico con un parlante en la parte posterior. Este es un producto único en el mercado. Y nuestro soundform que es nuestro parlante inteligente 3 eh, en 1. Estos son los productos que ya tenemos y que ya venimos manejando. A este lineal estamos agregando tres productos nuevos, que son auriculares. Eh, venimos con los soundform Move como una opción de entrada, eh, los Soundforce son los que tenemos ya en el mercado, los que estamos distribuyendo, eh, encima de estos en, en cuanto a desarrollo tecnológico venimos con los Soundforce Move Plus, y por último, en la gama más alta, pues tenemos los Freedom, ¿vale? Estamos agregando esas tres referencias. Déjeme hacerle una pregunta, porque estas referencias sí que generan dudas en, en los lectores y es... El primero, digamos que es fácil porque es alámbrico, tiene cablecito, ¿cierto? Sí. Pero las otras cuatro, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque en, las, en la publicidad de audífonos siempre es, podrás escuchar hasta el aire alrededor tuyo, o podrás aislar, pero cuéntenos a ciencia cierta, ¿qué cambia entre los que cuestan 40, de, entre 44 y 49 dólares y los de 119.99 que pintan como el papá de los juguetes? Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en, los, en el auricular de entrada, ¿qué tenemos? Tenemos primero 24 horas de batería entre el estuche y los auriculares. ¿Listo? El estuche se, forma, se, se carga de forma alámbrica, con un cable micro USB. El desempeño de los auriculares es de 5 horas de reproducción. ¿Listo? Después de que está cargado el auricular, tiene 5 horas de reproducción. Tiene eh, IPX5, que es el nivel de resistencia ante salpicaduras. Entonces, hay personas que realmente sudan mucho o cuando salen a hacer ejercicio, si llueve, pues resiste ese nivel de, de humedad o de, o de agua. Adicional a eso, tiene micrófono incorporado ¿vale? y tiene eh, mandos táctiles. Es decir, yo sí, si, eh, es claro, estoy escuchando una lista de reproducción. Si toco el auricular derecho una vez, aumento el volumen. Si toco una vez al izquierdo, bajo el volumen. Si toco al lado derecho, aumento o cambio mi canción en la lista de reproducción, si toco dos al lado izquierdo, retrocedo. ¿Listo? Y esto tiene aislamiento acústico. ¿El aislamiento que lo da? Eh, pues las gomas que vienen en el empaque. En el empaque vienen con tres gomitas, tres tamaños diferentes. ¿Vale? Eso es lo que hace el aislamiento o, o el, ru el ruido exterior, que no es muy fuerte. Entonces, estos son auriculares realmente eh, de entrada. La siguiente versión, que es esta. Ya la diferencia es que el estuche se carga de forma inalámbrica. Tiene la opción de cargarlo con cable, pero ya puedo utilizar una base de carga con tecnología Qi, que fue las que vivimos hace un momento, y puedo cargar el estuche de forma inalámbrica, sin cable. Pero el auricular y el desempeño del, del sonido es exactamente el mismo, tenemos 24 horas de batería entre el auricular y el estuche IPX5, controles táctiles, micrófono incorporado para el tema de, de llamadas y aislamiento acústico ¿listo? entonces acá la diferencia entre el uno y el otro, es que cargan es el proceso de carga del estuche, el de entrada se carga con cable, este se carga inalámbrico ¿listo? y en la gama más alta, que ya tenemos uh, los, los Freedom, pues ya hay mejor desarrollo tecnológico en todo sentido, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos 24 horas de reproducción, 28 horas de reproducción, perdón, entre el estuche y los auriculares. Aquí ya el auricular tiene capacidad de reproducción hasta de 8 horas, entonces ya pasamos de 5 a 8 horas. Adicional a eso, tiene... Cancelación acústica, ya no es aislamiento acústico, sino cancelación acústica. La cancelación acústica o de los ruidos de fondo ya lo da el desarrollo del auricular. No lo dan las siliconas que trae el, el producto. ¿Sí? Ya es un desarrollo tecnológico del equipo. Viene con aplicación del Apple Find Me. Es decir que a través de la aplicación del teléfono tengo la opción de buscar la eh, ubicación de los auriculares como lo hacemos con los Airpods. ¿Pero sí, bueno. esto es solo con sonido o está también con el mapita tan chévere que, que usan los Airpods? No, con el mapita que tienen los Airpods. Fantástico. Porque la aplicación es la misma. Apple Find. Okay. Y adicional a eso, pues tiene sonido, tiene son un sonido envolvente de 24 bits, lo que hace que el sonido sea muy, muy, muy fino a la hora de, de tener cualquier reproducción de, de audio. Y tiene IPX5. Y el estuche se carga también inalámbrico. Cómo se cargan los AirPods de segunda generación. Listo, hey, ya, ya estoy viendo diferencias. Entonces, realmente hay diferencias bien drásticas en cada uno de los, de los auriculares. Listo, entonces aquí de pronto hay, hay un comparativo de, de las especificaciones de nuestro producto con eh, productos similares de la competencia. Ahí para que le, le des una, una mirada. Una, una pregunta rápida que, que ahorita hay un, dos escuelas de, de usuarios los que necesitan cancelación activa y pasiva. ¿sí? Eh, eh, veo que estos tienen aislamiento, pero también tienen cancelación activa de ruido o eso es otra categoría. La última versión sí. Estos, okay. los premium sí, tienen cancelación. Perfecto. Estos. Okay. Perfecto. Esto. Y estamos agregando también en la categoría de audio un adaptador. ¿vale? Es un adaptador AirPlay. Eh, con este adaptador yo puedo convertir cualquier eh, parlante o mini componente que no tenga conexión Bluetooth en AirPlay. ¿Sí? También tengo la opción de hacer conexión Bluetooth, pero tengo o sea, el, el, el, la característica principal es convertirlo en AirPlay. Aquí, perdón, yo hago un paréntesis, yo entiendo en este también. Este producto es fantástico, Felipe, porque mira que normalmente ¿qué ha pasado? Pues con el paso de los años, seguramente hace unos, eh, más de 10 años nos compramos un parlante, este venía con Bluetooth, eh, después de repente nos regalaron otro parlante, entonces resulta que en mi cabeza tengo yo como unas tres parlantes, eh, pero ahorita digamos lo que es eh, la plataforma AirPlay, Permite que yo pueda conectar todos estos parlantes y escuchar una sola canción y poner, digamos, la misma canción en diferentes zonas de mi casa. ¿Qué tenía yo que hacer antes de, de este adaptador? Pues, digamos, bueno, tengo que actualizarme a la última tecnología de parlantes, hacer una inversión y comprarme tres parlantes o cuatro parlantes distintos, o un parlante, para poderlo activar con AirPlay. Con este adaptador, ya simplemente pones uno en cada uno de los, de los parlantes, y ya vas a poder, incluso si tienes una barra de sonido de home theater, también la puedes, de teatro en casa, también la puedes integrar y puedes tener música por todo, por todo tu hogar. Pasa algo, y es que en el mercado tú consigues adaptadores Bluetooth, hay fabricantes que venden solo el adaptador Bluetooth y también hay otros fabricantes que venden solo el AirPlay 2. En este caso, este es 2 en 1, tiene Bluetooth y AirPlay. Y en el caso de, los, de lo que encuentras en el mercado con AirPlay 2, pues el precio puede duplicar e incluso triplicar el precio con el cual estamos saliendo, pues el precio estimado en Estados Unidos es 99,99. ,99. Entonces, digamos, es, eh, con AirPlay puedo conectar múltiples dispositivos, entonces no tengo ya la, la limitación con el, que el Bluetooth, que solo puedo conectar un, un, un dispositivo de audio. Tú sabes que con el Bluetooth, incluso con la última generación de Bluetooth, Todavía esa, esa característica no está activa, mientras que con AirPlay 2 sí lo puedo hacer. Además, gozando, pues digamos, del contenido a través del Wi-Fi eh, y poder utilizar mi dispositivo en eh, hacer mi llamada, no se me interrumpe la música, eh, sino que todo el control lo tengo a través de la, de la aplicación eh, de administración de AirPlay 2. Entonces. También interesante, bien, bien. chévere. ¿Y, ¿Y en qué termina? ¿En, el cable, ¿En un cable 3.5 o RCA? Tiene las diferentes opciones, eh, tu parlante normalmente puede, eh, antiguo eh, o tradicional puede llegar a tener eh, entrada 3.5 o óptica, una o las dos. Entonces ahí puedes utilizar eh, para, para conectarlo a tu parlante o 3.5 o la, la cable o la parte óptica. Super y... chévere. Eh, digamos, eso es lo que te permite la transmisión. Este es de alimentación. Si no estoy mal, donde ¿no? lo corriges. Esta que tienes aquí es de alimentación. Pero aquí se podría utilizar el RCA, el, el cable que viene RCA con 3.5. Ah, ok. Incluso para cubrir los, los más viejitos, sí. que son viejos, pero tienen un sonido muy bueno. Y no hay necesidad de, ir de estarlo cambiando por, por agregarle una característica que va a permitir integrar todo mi ecosistema en mi hogar. Además, todos quisiéramos tener la posibilidad de poner una canción y poderla replicar en todos los sitios de mi casa al mismo tiempo. ¿no? Es como una, una buena característica. Total, total. Le da vigencia a los parlantes antiguos. Exacto. Listo. Y, y ya por último, pues nada, estamos incluyendo una, una batería externa. 10 mil miliamperios de capacidad de, de carga pero esta ya viene con dos conexiones, con dos cables in, incluidos, una conexión Lightning y una conexión eh, USB-C y pues Felipe eso es todo eso es todo lo que, lo que vamos a tener en este primer semestre de 2021 <música>